Hola amigos y suscriptores y bueno no subiré vídeos porque si no subo vídeos de cámara es porque no voy a subir de cámara solo de, de diapositivas Oye, Sergio, si ves este vídeo, no hagas una mención mala. Os voy a avisar: Ray Lux Rice es Sergio, es un niño como yo. Así que, si os fijáis que habla bien, es eh, suscribiros, pero bueno. Hasta luego.